Este, no, no Espero que no sea ruidoso, ¿eh? pero bueno, si no, pues ya este, no, no puedo continuar. Pero lo malo es eso que sí, sí, sí me, sí ando como con la garganta medio mal por eso, porque pues, por los cambios yo creo de temperatura. Bueno, espero que sí sea eso, nada más. este Ok, me quedé en una de estas, ¿verdad? era Ah, la cuatro la hicimos, sí. Eh, bueno, estas actividades en, en nos piden identificar cuál es la opción ¿no? que le queda mejor al, al contexto de lo que estamos hablando ¿no? en, en la condicional. Bueno, hicimos esta, ¿no? Eh, bueno, la retomo un poquito. Ah, sí, gracias, pónganme su nombre, muchas gracias. Bueno, esta la retomo, dice, if human wants... Creo que esta fue la última. If human wants, were. Well. aquí tenemos una condicional y de hecho lo primero más fácil sería identificar cuál es la 1, 2 o 3. Y siempre que tenemos en el verbo donde va to be, este, donde va to be, eh, tenemos un, un pasado simple. Decíamos que se conjuga como pasado, pasado subjuntivo este, ¿cuál es ese pasado? El de to be, el que dice where, porque mencionábamos el, el verbo once, bueno, me pareciera verbo aquí, ¿no? Pero no, no es la acción aquí, no es el sujeto humano que conjuga el verbo once. Eh, aquí, de hecho, funciona de sustantivo en plural y se refiere al sustantivo deseos o necesidades o, Suena, suena raro decir las querencias, ¿no? En que sería como muy literal del verbo querer, en sustantivo, pero pues es lo que uno desea, ¿no? Quieres, anhelas. Bueno, es eso en, en sustantivo. Y después, eh, o claro, está hablando de qué tipo, pues de los humanos en general. Que en inglés, les decía, se usan mucho los términos en singular, ¿no? Woman o, o man en general, ¿no? Eh, human pero en español los usamos más en plural, ¿no? Para generalizar a todos los humanos, etc. Bueno, y entonces por lo tanto aquí los, los verbos, perdón, los verbos son, eh, este, o el, el verbo que estamos aquí utilizando, o vamos a ver, es el de where, entonces en pasado quiere decir que es condicional 2. Y le vamos a poner terminación area. Esa condicional que es la hipotética. Dice que si los deseos humanos fueran completamente satisfechos, pues este where es fueran o estuvieran pues también. Dice no importaría. En la condicional 2 eh, ocupa would más un verbo simple. Este es el post pretérito simple. Se llama y le da la terminación R y A. Dice no importaría cómo los bienes bueno, mercancías, goods and incomes, que son ingresos, fueran distribuidos entre los diferentes individuos y familias, ¿no? Entonces decíamos nosotros, la condicional 2 es la que plantea situaciones hipotéticas y reales, que puede llegar a ocurrir algo, el resultado sí, en un futuro, pero no está pasando. Y normalmente expresa, eh, pues, este tipo de ideas, ¿no? En donde... Eh, por ejemplo, eh, aquí nosotros cuando la ocupamos mucho en español, casi siempre es eh, eh, tratando de, de hablar de algo que no podemos hacer o que quisiéramos, ¿no? En algún momento y, y, y cambiaríamos la situación si lo tuviéramos, ¿no? Ay, si yo tuviera más tiempo, haría estas cosas. Si yo eh, ganara más dinero, compraría esto, ¿no? Eh, si, si, eh, esa mujer tuviera un mejor empleo, trabajaría menos. Esa es la, la voz, eh, perdónenme, la condicional 2, la hipotética. Bueno, para eso sirve. Entonces, por eso en cualquier verbo le vamos a poner terminación erea Ya funciona muy bien. Ese es el planteamiento hipotético, ¿no? Esa hipótesis, esa pues esa idea, ¿no? ah Pues si, si los humanos no tuvieran sus necesidades completamente satisfechas, pues no, no importaría cómo se distribuye, ¿no? Ni productos, ni ingresos, ni nada. Y, y quedamos que esta era la, la opción, ¿no? La A dice, pero, as human wants, dice, pero como los deseos o necesidades humanas are not, no están satisfechas, so, por lo tanto, como los, eh, las mercancías, wood's, Good, cuando lleva la S, no es adjetivo eh, este, pluralizado, nunca se pluralizan los adjetivos. La palabra good, cuando lleva una S, es sustantivo y ahí es otra cosa, o sea, significa mercancía, producto, bien, también le llaman. Bueno, entonces, este, cómo los, los productos y, las, y los ingresos sean distribuidos es importante, pues claro, no si todos tuviéramos el mismo. La misma cantidad de dinero, pues bueno, tal vez eso ya pasaría a segundo término, no importa cómo se distribuya. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos ¿no? todos los, los mismos ingresos, ni las necesidades están completamente satisfechas. Entonces, seleccionamos esa como la, la más lógica. Luego, en el 6, esta está planteando una eh, condicional de las que llevan IF omitido, que es de lo que vimos al final casi. ¿No? Decíamos que hay un tipo de condicional que no tiene if, que no tiene la palabra when, que tampoco tiene unless, que esas tres funcionan para indicarnos que viene una condicional. Más bien que la estructura está como inversa ¿no? y solamente así la identificaríamos. Eh, afortunadamente no es tan común. Aquí viene pues porque es un ejercicio ¿no? de identificación, pero... La verdad es que es muy, muy poco probable encontrarlas. Es muy como muy formal, ¿no? Entonces, digo, yo creo que allá depende, ¿no? Qué tanto quisiera adornar, tal vez, este, la oración, la persona que lo escriba. Pero les digo, no, no es común. Dice, Had y etzel, Cardin. <coughs> bueno, yo por esto, de hecho, aquí está la estructura de una tercera condicional. Esta es la condicional 3 Y, bueno, ¿por qué? Pues porque tenemos has y luego un, pa un participio. Entonces le voy a poner que es la condicional 3. <ríe> Recordarán que la condicional 3 conjuga el tiempo que se llama pasado perfecto subjuntivo. Bueno, ¿cuál es ese? Entonces, pasado perfecto subjuntivo, tenemos ahí, tenemos el has has Sí, y luego, eh, aquí como se invierte la, la idea, que va después de had, que Es el, el, digamos, el auxiliar, aunque no, no tanto le queda la definición, pero bueno, pues para ayudarnos ahorita, ¿no? Que es el, el hubiera, este had, en pasado perfecto subjuntivo, o sea, en la condicional 3, es el hubiera. Y luego, pues, tenemos el sustantivo o el sujeto del que hablamos, que es aquí un carro que se llamó Excel, ¿no? De hace muchos años. Bueno, y luego viene ahora sí ya mi participio, que es este, el bin este bin que es el, el participio de tu be. Entonces, aquí nos dice así literal, quedaría como que hubiera el carro Excel sido diseñado, este, publicitado y promovido sobre las bases de las preferencias expresadas en las encuestas. Aquí ya no veo la, la, lo que sigue, pero dice, it would have been, habría sido... Un éxito, ¿no? Habría sido todo un éxito. Tercera condicional es la que plantea situaciones, les llaman imposibles, o sea, del pasado ya no se pueden cambiar, por eso le llaman imposible, O sea, no, no va a darse algo bajo esa circunstancia ya. No es como la 2, que es hipotética y tal vez pase algo, ¿no? <ríe> del resultado aquí ya no. Entonces, es el hubiera normalmente en la condicional 3. Se usa mucho para lamentar algo, para recriminar, para pues decir, ¿no? Que se de, hubiera, hubiera deseado que pasara de esa manera. Bueno, entonces aquí eh, esta es la condicional con if omitido, no lo lleva. ¿Cómo la identificamos? Empieza con el auxiliar. Decían a, a, ayer los pedejos que leímos, solo se ocupa en condicional 2 o 3. No puede ir en la 1, por ejemplo. Bueno, entonces pues en este caso es la 3. Comienza con el auxiliar had o el hubiera, pues, sigue un sujeto y luego va el verbo. Si fuera una condicional normal o la, la más común que lleva if, pues primero iría if, luego este ¿no? mi sujeto y luego pues ya su estructura de verbo. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo, lo más lógico? Aquí está lamentando, ¿no? ¿Qué significa que, que este, se lamenta que, que en realidad el carro Excel no fue exitoso? Porque no, eh, no fue ni diseñado, ni publicitado, ni promovido sobre bases de, de encuestas. Dice en el A, la falla del Excel se da o ya sé, que es un verbo así muy muy informal este del Ice, ¿no? Como que ya sé o se da o está, en el hecho de que no fue diseñado, promovido y publicitado a, de acuerdo a las encuestas. ¿sí? Luego en el B dice que el Excel fue eh, también una, una falla, no, este un error falla. Dice porque, porque fue diseñado, publicitado, etcétera. O sea, la la A y la B son opuestas. ¿No? una dice que no fue y la otra dice que sí fue bueno eh, o sea me, me refiero que fue diseñado este todo sobre encuestas no eso lo que una niega y la otra no y luego en el c nos dice que el excel tuvo éxito que el verbo succeed eh, si sí existe en inglés que es pues tener éxito en español no ser exitoso en, en acción en verbo es es regular Dice que el Excel entonces tuvo éxito pues porque fue diseñado, no, para nada, no fue un carro exitoso. Entonces, pues la A, si están de acuerdo, ¿no? La, la falla se da en que, pues, el significado, ¿no? Finalmente la tercera condicional no siguió ninguna encuesta, ¿no? Eso es lo que se lamenta en la condicional, que no las hubiera, no, la, no las este, no les hizo caso a las encuestas. Entonces, aquí nos queda como opción la A. Bueno, eh, es la más adecuada. Luego, a ver si la, puedo ir a subrayarla. Bueno, ahí está, ¿no? La, luego esta 7 dice que en México, miren, aquí sí ya está, este, eh, también esta es tercera condicional. Tenemos un had y luego un participio, pero aquí está muy claro el if, no hay problema, ¿no? condicional 3. También dice que si México had not, la negativa, no hubiera recibido el préstamo de Estados Unidos, dice que este, la fuga de capital, ¿no? Que eso le llaman normalmente en estos contextos capital flight, dice would have been greater, habría sido más grande. Aquí tenemos otra vez un, un comparativo. O sea, el adjetivo normal, sin, sin llevarlo a ninguna, este, a nada superior, es great, ¿no? Su forma de, de comparativo sería entonces greater, y ya del superlativo, pues sería greatest, ¿no? Con terminación S. Bueno, aquí está en comparativo. Dice en la A, la situación de México, was made, ¿no? Estuvo... Este, oh, pues sí, se, se, se hizo más difícil, dice, por, eh, por el préstamo. En la, en la A. aquí nos dice que la situación de México se hizo más difícil por el, el préstamo. Pues no, ¿verdad? En realidad no es eso lo que dice la, la condicional. Luego dice que la fuga de capital fue prácticamente stopped, detenida, ¿no? por el préstamo, because of the low end, por el préstamo. Y esta B, y la C que es lo que nos queda como para seleccionar. Eh, pasa lo mismo que hicimos con, no me acuerdo, era la 3, creo. No, la 4, en la de la inflación, en donde decíamos, hay un, eh, o nos decía que la inflación no fue higher, también comparativo, más alta. Aquí también están con el, el comparativo. Pero son engañosas. Aquí la B. Y claro, tiene muchas palabras de las que trae la, la condicional, sin embargo, es engañosa porque nos dice que prácticamente se detuvo el, el, este, la fuga de capital, pero la condicional no nos dice eso, nos no está diciendo que la fuga de capital este, podría haber sido más grande, más grande, quiere decir que fue grande, o sea, siempre que, que veamos un comparativo, que son estos en inglés que llevan terminación ER, en, en adjetivos cortitos, pues nos está diciendo, ¿no? este Fue eh, más grande, entonces, ¿qué es lo que le sigue? Eh, ¿No? De manera, pues hacia abajo pues, <ríe> ¿qué es lo que, no? Este, si lo bajo, ¿qué es lo que me queda? Pues que fue grande. Por lo tanto, la B parece como adecuada, podríamos pensar, pero no, hay palabras muy importantes. Practically, ¿No? Como que quisiera suavizar con la con palabra, ¿no? con este adverbio. No está diciendo se detuvo completamente, pero sin embargo, prácticamente es, es ya casi muy cerca ¿no? a, a lograr la, la, la acción de detenerlo. Entonces, no, no nos está diciendo eso. Por lo tanto, la clase, aunque les decía yo también, hay, habrá algunas veces que una opción, y sobre todo en ejercicios de práctica, ¿eh? no tanto en un examen, que la opción nos parece como hasta ¿no? risoria, así como de gracia, ¿no? Este, pero pues si, si es la opción más lógica y la que no me cambia para nada el contexto de lo que leo, esa es, o sea, no siempre hay que esperar una, una opción muy, digamos, eh, ¿qué será? Como eh, este, con palabras, eh, no, o sea, no irnos a, tal vez al contexto de, de lo que pareciera ¿no? para nosotros absurdo o chistoso, no pues no, podría ser también graciosa o causarnos gracia porque pues, finalmente, o irónica, ¿no? pero si no se, se va a otro contexto, pues esa es y esa está la sed. Dice los mexicanos, should be grateful, pues podrían estar, este, deberían estar agradecidos por el préstamo. ¿Por qué? Pues porque gracias a eso, no, no, la, la fuga de capital no fue más grande. Sin embargo, ¿no? Sí fue grande. Por eso es que no, no optamos por el B, porque ahí está diciéndonos ¿no? otro contexto que, que no se plantea en realidad. Bueno, ok, voy a bajar esto. Se va a mover todo, ¿no? Luego, señorita, ya nos vamos a hacer un... Un texto, ¿no? Pero pues es que estas estas este, opciones, bueno, estos reactivos como que plantean muchos contextos que nos hacen, yo creo que sí, más, más identificar no, este, la función del, de la condicional. Estamos sacando el significado de la condicional. Aquí en la 8 nos dice, miren, esta es la voz pasiva que les comentaba. Esta voz pasiva lleva eh, primero un sujeto, bueno, un pronombre, es muy común que lleve un pronombre, y luego ya viene la estructura de voz pasiva, que es tu bien pasado, bueno, porque esta es voz pasiva en pasado. Entonces lleva tu bien pasado y luego viene el participio. ¿Esta por qué causa problema? Porque como llevamos un pronombre antes de la estructura de, del verbo, pensaríamos ¿no? que ese pronombre es el sujeto, y que está realizando la acción que continúa, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Este, ¿cómo saber qué es voz pasiva? Les decía yo, no, no, ninguna otra estructura tiene esta, esta forma. Ninguna otra lleva tu vi luego un verbo en participio. Ya vimos ahorita que continuos o perfectos tienen otras formas. Bueno, entonces, pues por lo tanto, tengo aquí tu bi, miren, está tu bien pasado, y luego un participio es voz pasiva. Entonces, todo lo que sea voz pasiva implica que así tenga un nombre propio antes de la voz pasiva o un pronombre, como aquí, ese es el, eh, el receptor, ¿no? Es esa persona la que recibe una acción. Nunca es el realizador, porque si hablamos de realizadores, entonces ya tendríamos que tener una oración en voz activa. No, este, por eso se llama pasiva, ¿no? Porque precisamente el receptor no hace nada, ¿eh? recibe acción de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, esas son las que dan más lata, ¿no? Eh, el, el, el, es muy fácil si nosotros la identificamos rápido por esto que les digo, tu vi más participio, voz pasiva. Entonces, yo tengo un pronombre, es, es mucho más fácil, se le puede poner en español la palabra ser, ¿no? entonces quedaría incondicional. En condicional. Este segunda condicional está en pasado to es segunda condicional, es la hipotética. ¿sí? La que plantea situaciones irreales e hipotéticas dice que sí, que si a ella, así para ponerla ¿no? en el contexto, que si a ella se le fue, literal sería, si a ella se le fuera ofrecido un empleo, este, pero bueno, para no que no suene fea y la traducción de tu vino es tan indispensable, tal cual, podríamos decir que si a ella se le ofreciera un empleo, y estamos cumpliendo con la condicional 2, que es hipotética y que llevan en los verbos, era, si a ella se le ofreciera un empleo, a, ah, she would take it, lo tomaría, la B dice, she would have accepted it, no fíjense aquí las estructuras como van cambiando, yo creo que ya identificaron que la opción adecuada es este. ¿Por qué? Porque segunda condicional en el resultado lleva good y luego un verbo. Esa es la regla. La B, aquí tenemos este, este que decíamos, post pues, pretérito perfecto, que lleva good, más have más un participio. Pero esta estructura pertenece a la tercera condicional, a la condicional 3. Decíamos, es el, el habría. ¿no? A ella, habría aceptado, ella lo habría aceptado, no queda, ¿no? Dice en la C, ella lo aceptó, pues tampoco queda, ¿no? Por lo tanto, pues es congruente la condicional de segunda con el resultado que es así, así tendría que ir con good más, más el verbo, ella lo tomaría. O sea, aparte del contexto lógico, ¿no? Este, también las estamos eh, uniendo de acuerdo a su, a su estructura de gramática, ¿no? Esa es la otra forma. Bueno, luego en el 9 nos dice que, unless there are you offers. Recuerdan ustedes, ayer vimos también que existe la palabra on que eh, es también para condicionales, en donde va implícito, eh, digamos, esa forma negativa, ¿no? O sea, se implica que cuando llevemos este, on unless en la condicional, eh, pues va a una negación. Lo que pasa es que unless, ¿no? la misma palabra ya la lleva, por eso es que no la vamos a encontrar unless y luego una forma negativa en la condicional. O sea, ya unless en sí va implícito ahí, la, la, la negación. Y en español la traducíamos como a menos que. Sin embargo, si cuesta trabajo así, su sinónimo o equivalente ¿no? sería if, más not, o sea, hacer una oración de manera también con if, pero negativo. Y ahí ya nos queda el, el significado, o el, el sinónimo del unless, ¿no? Aquí quedaría literal que a menos de que haya, there are enough job offers, y sí, a menos de que haya la, las suficientes este, ofertas de empleo, la crisis económica, no, will increase further, no? Se elevaría más. Eso further es otro comparativo. Eh, viene de far, que es lejos, y bueno, también se escribe con u, ¿no? Eh, esto es más del, del acento, creo que británico. Sí, pero no importa, ¿eh? puede, la podemos encontrar con A o con U, que están bien, y significa further, más lejos, más lejano. Hoy ya en la traducción, bueno, pues, le acomodamos, ¿no? Dice que la crisis económica pues aumentará o aumentará más, ¿no? Pues este, llegará más, más lejos, ¿no? Podría quedar algo así. Bueno, esta es condicional 1. Esta condicional, la 1, recuerdan, lleva presente en, el, en la condición. Y el futuro will, ¿no? En, en el resultado, es la 1. Es la lógica, la, también la que ha, habla de algo muy probable, ¿no? Bueno. Dice entonces que a menos de que haya más ofertas de empleo, la crisis crecerá mucho más o más, ¿no? aún Dice en la A, la crisis económica has already increased, dice ya ha crecido. Already, pues es esta forma de, de se usa mucho en presente perfecto para decir ya, ya pasó, ¿no? Este, ya ya ocurrió, pues la crisis económica ya ha crecido, ¿no? ya se ha aumentado. Luego en el B la crisis económica se puede increase puede ser aumentada incrementada por las ofertas de empleo bueno, ahí ya se va del lado no este, contrario y lógico no descartamos ya la B y en el C dice que la crisis económica incrementará perdonen, se incrementará will increase se incrementará por las ofertas de empleo la crisis económica se incrementará con las ofertas de empleo. Bueno, a menos de que no, como ahorita no, lo estoy usando, a menos de que no entendamos onles podríamos pensar como en un ejemplo que vimos ayer, ¿no? de onles que es esta. Aquí pues también la lógica, ¿verdad? Este, la podemos aplicar cómo se va a incrementar la oferta, este, la crisis, perdón, con más ofertas de empleo. Si lo que nos está diciendo es que si no, perdónenme, si no este, me queda con ONLESS, entonces decíamos le pongo IF y NOT, ¿no? Si no hay, ¿no? este dice, si no hay las suficientes ofertas de empleo, así la podría yo traducir con IF y NOT. En, la crisis económica incrementará más, ¿no? Y se entiende muy fácil también así. Por lo tanto, fíjense otra vez, ¿no? De las que tenemos aquí, la única que no cambia el contexto es la A. Aunque parezca como que sale, ¿no? De lo que acabamos de leer, pero la B, pues no queda. O sea, la crisis económica no puede ser incrementada por las ofertas de empleo si lo que nos están diciendo es que, que, que si hay más ofertas de empleo, ¿no? este, Pues esta no se aumentará. O con el IF, ¿no? Eh, si, si no hay más ofertas de empleo, pues se va a aumentar la crisis, por lo tanto la B, pues, la descarto, ¿no? Y la C, eh, este, pues es muy parecida, nada más aquí lo afirma, ¿no? Dice la crisis incrementará o se incrementará con las ofertas de empleo, pues también la B y la C casi son lo mismo. Por lo tanto la A es la única que no, no se va del contexto, ¿no? Claro, la crisis económica ya ha aumentado, quiere decir, ¿no? Este, que pues vamos con la lógica de lo que hemos aplicado, tanto en la... Fue la cuatro y la de acá arriba, ¿no? La siete, en donde tenemos comparativos, ¿no? Eh, a, a, para llegar a un comparativo, pues pasamos primero por el adjetivo, ¿no? Eh, este, en este caso, o sea, ya se incrementó la crisis, nada más que se evite, si se está suponiendo o es probable, ¿no? Que con eh, más empleos, esta. Eh, pues, este, si no hubiera más empleos, ofertas de empleo, sí se incrementará más todavía. Pero de que ya está aumentada, ya se incrementó, ya, es, ya pasó. Por eso es que tomamos la A. Y les digo, si no nos cuadra, ¿no? Así rápido, pues, entonces descartamos porque las otras ya se salen del contexto. Y aunque la opción nos parezca como, este pues como rara o como que no no queda no bueno pues no no no eh, no hay que fijarse en eso no en casi siempre las opciones que, eh, que nos plantean de las tres o cuatro que nos pongan y también en examen ¿no? Este, una una va a ser como ilógica una va a ser muy fácil de identificar porque es la ilógica la, la que sale completamente no este, de del contexto pues esa pues casi siempre se identifica rápido. Luego, entre otras, las que quedan tres, supongamos, dos, son opuestas muchas veces. De hecho, se plantea mucho que, pues creo que hasta más de un 70% de las veces, la respuesta correcta está en los opuestos. O sea que si yo identifico que, como en la otra vez, no me acuerdo, la, la anterior que fue la siete o la seis, ¿no? Que vimos que una... Niega algo y la otra, ¿no? Este, lo afirma. Entre esos dos, que son opuestos, ahí está la respuesta. Cuando ya identifico yo entre mis opciones los opuestos, más de la mitad de las veces, ¿no? Cuando tengo opuestos entre mis opciones, ahí va a estar la respuesta. El chiste es identificarlo bien, que me quede claro, ¿no? Entonces, y tampoco es tan difícil, ¿no? Una dirá sí, la otra dirá no. Y usando los mismos Elementos. Y otra, la, la cuarta opción, no, aquí hay tres, pero cuando hay cuatro opciones, una o la última que, que me queda puede ser este, muchas de las veces esa que, eh, que es como la que plantea, ¿no? O se plantea con muchas palabras de la misma de, del reactivo, ¿no? Trae palabras del reactivo, pero me da un giro, ¿no? Y de repente cambia. El contexto. A, a, aquí lo que pasa es que esa puede ser engañosa porque pues yo estoy viendo, ah, no, pues esta trae las palabras que acabo de ver en el reactivo, ¿no? Debe ser esta y, y en ocasiones no terminamos de leerla al final o como que creemos que pues, ya porque tiene palabras del reactivo ya es esa, ¿no? Entonces damos por hecho y no la comprendemos completamente, ¿no? Pero muchas ocasiones no lo que hace es como un, una vuelta y me da vuelta y ya le, le plantea un un, este, un final, ¿no? Que sale de lo que, del contexto. Entonces, bueno, pues, este, más o menos ¿no? la mayoría de las veces así funcionan los reactivos. Eh, luego en el 10 nos dice que si este, a ver eh, well, dice, if people had saved, que si las personas sí, la, la gente, ¿no? Had saved, ah, bueno, pues esta de nuevo tenemos has es una condicional 3 dice así que si la gente hubiera ahorrado más dinero la tasa de inflación ahorita como lo estamos viviendo ¿no? The rate of inflation la tasa de inflación dice would not have been no habría sido este so high tan alta cuando tenemos un so un so o, o este también este otro aquí lo pongo son, estos se llaman intensificadores de, de adjetivos o de adverbios. El tú con doble, con doble o, que también, o sea, aparte de que significa eso, ¿no? <risa> también, pues, este, y, y so, son muy parecidos, pero cuando van antes de un adjetivo, lo que hacen es aumentarle ¿no? el, el grado, este, pero de, de, en sentido negativo. Normalmente, por ejemplo, si yo quiero decir, este, no sé, que alguien luce muy muy bien, ¿no? No le puedo decir a alguien, I you look too, too eh, si es hombre handsome, si es mujer pretty, ¿no? Porque ya es como estarla, este, contradiciendo, too es demasiado, significa demasiado, eh, mucho, pero en sentido negativo. Si sí le queda, este por ejemplo, decir, that car is too expensive o so expensive, ¿no? Ese carro es demasiado caro, demasiado so, que es lo mismo, ¿no? Ahí sí ya los contextos ¿no? este, implican que es negativo, pero no se usa entonces ni tú ni so para algo positivo, ¿no? Un adjetivo positivo. Bueno, pues así es este, ¿no? Este dice que no hubiera sido tan alta. Entonces, pues, ya yo puedo concluir, bueno, rápido, que sí fue alta, nada más que no fue tan alta, ¿no? Dice en la A, la inflación, la tasa de inflación no fue alta. Aquí me está diciendo lo contrario a lo que, ¿no? Dice, was not high, no fue alta. Bueno, ok. Luego en el B, dice, la gente no ahorró, people did not save. La gente no ahorró. Sabemos si es condicional 3, que expresa alguna, um, claro, acción del pasado imposible de cambiar y que eh, puede ser mucho de, de, de, de, tal vez, lamento, recriminación, etcétera. Entonces, la gente no ahorró, sí, de, por lógica, ¿no? Este, no nos están diciendo que si la gente hubiera ahorrado más, pues, entonces, bueno, fíjense, aquí también entra eso, ¿verdad? Dice, la gente, uh, si hubi, la gente hubiera ahorrado más dinero, dice, people did not save, ah, pero no ahorró más, más, más dinero, ¿no? Puede ser que se haya ahorrado poco. Luego en el C dice, people had saved more money. Ok, la gente, este, eh, dice, hubiera ahorrado más dinero cuando la tasa de inflación era alta. Ah, bueno, aquí no es condicional. Entonces dice que la gente había ahorrado, sí, eh, este, sí, había ahorrado más dinero cuando la tasa de inflación fue alta. Ok, está. Muy raro. Bueno, había ahorrado más cuando la tasa de inflación fue alta. Pero este no, pues de hecho fue lo contrario, ¿no? La condicional 3 nos dice que si hubieran ahorrado más dinero, y aquí es otra cosa, ¿no? Nos está diciendo que si hubieran ahorrado más, la tasa de inflación eh, would not have been no habría, ah, perdónenme, me fui por el otro, dice, no habría sido tan alta, ah, ya, ya, ya, ya, ok, perdón, entonces, sí, la gente, este,